Muy buenas tardes, noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, teníamos pendiente hoy hablar de el euro. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo acabará? Eso no lo sabemos, no lo sabe nadie, no tengo ni idea. Eh, ¿Que se va a intentar salvar? Bueno, pues sí, posiblemente lo más seguro es que se intente salvar. Eh, que los bancos centrales lo salven y que de alguna forma, pues bueno, consigamos seguir en algún rumbo, no sé cuál... Para valorar una moneda tenemos que tener muy claro varias cosas. Aparte de importaciones, exportaciones de un país o de, un, o de una zona, como en el caso de la zona euro. En este caso, en el caso en el que estamos ahora mismo, por ejemplo, primero la economía de la zona. ¿vale? ¿Cómo va la economía de la zona euro? Que va viento en popa. En comparación, por ejemplo, con la de Estados Unidos, que es un poco el, con la que nos estamos midiendo. ¿vale? El valor del cruce, el valor de ese par... Eh, también es importante, no es lo mismo enfrentar al euro, la fuerza de la economía de la zona euro, con la de Estados Unidos, el dólar, que enfrenta a lo mejor la zona euro pues con la República del Congo. Pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues eso es importante. Pero lo que hoy nos ocupa son los tipos de interés. Y además es bastante sencillo. En primer lugar, Estados Unidos va muy por delante de nosotros, pero muy mucho, muy mucho, ¿vale? Eh, ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo X dinero y en dólares me dan un 3% y en euros me dan un 1% ¿dónde voy a llevar mi dinero? ¿a qué moneda la voy a trasladar? evidentemente al dólar si necesito comprar euros por la razón que sea los cambiaré y tendré más euros es lo que está pasando ahora de hecho, del viernes a hoy, eh, si tenías que comprar 10.000 euros, te vas a ahorrar 100, dólares, 100 euros o 100 dólares, vamos. Por lo menos. No está mal, ¿eh? Hace poco pasaba al revés. Que si querías comprar 10.000 euros, te debería gastar 12.000 dólares. ¡Ostras, eh! ¡Qué diferencia! ¿Qué ha pasado? Primero, que ha pasado que la economía se ha ido a la mierda. Segundo, que hemos eh, claudicado ante los derechos y los deseos de Estados Unidos. Y, en tercer lugar, pues que nuestros bancos centrales han actuado muchísimo más tarde que Estados Unidos y nuestra economía eh, tiene un daño potencial más fuerte que la de Estados Unidos. Aparte que, como la moneda de base en la que todo, el, todo se negocia son los dólares, pues bueno, eso lo hace más fuerte ya per se. Ahora bien, ¿Durante cuánto tiempo le interesa a Estados Unidos hacer esto? ¿Por qué? Y yo esto es una teoría mía, ¿vale? A ver si, si alguna la compartís, me lo ponéis en comentarios. Además de disimular, evidentemente, la crisis económica eh, producida por ellos mismos. Pues esto es así, ¿verdad? esto se ha, se ha, se ha, se ha generado, se ha, se ha producido y, bueno, pues nos lo hemos comido con patatas. Eh... Que todos los países del mundo a la vez estén subiendo sus tipos de interés. ¿A qué obedece? Pues obedece a un dólar muy fuerte y eso está haciendo mucha pupa a muchas economías emergentes. Está haciendo mucha pupa a la propia Unión Europea, que no es tan emergente. Está haciendo mucha pupa, pero en el medio plazo, en el medio plazo, ¿qué, ¿qué supone subir los tipos de interés? Supone un dinero más caro. ¿Qué supone un dinero más caro? Menor consumo. vale, Es lo que pretende, frenar el consumo. Claro, en una sociedad consumista les va a resultar bastante más difícil que en anteriores ocasiones. Ahora bien, ¿qué pasa con el mundo si se frena el consumo en todo el mundo? ¿Quién sufre? ¿Quién es el que la ¿Cuál va a ser la economía que más pueda sufrir eso? El productor, ¿no? Esa economía que fabrica. ¿Quién fabrica prácticamente todo en el mundo? China. Y a pesar de que mucha gente piensa que el objetivo es Rusia y que tal, y que Rusia es muy mala y que por eso la guerra de Ucrania se ha producido todo, que es mentira, ya sabemos que que bueno pues que los precios ya estaban subiendo muchísimo antes de, de Ucrania, les ha venido muy bien el conflicto para justificarlo. El que todo el mundo deje de consumir, a quien perjudica es a China. Y el daño, lo que quieren hacer es hacer daño a China para que procurar que no crezca. Pero hay algo como lo que no cuentan. Con lo mismo que cuando hacemos trading. Con la paciencia. Y China sí tiene paciencia. Nuestros mercados, nuestros líderes, y bueno, pues muchos de ellos ni tienen paciencia, ni tienen conocimiento, y son una bandada de chorizos todos. Con lo cual se van a comer entre ellos. Pero bueno, ya veremos cómo sale todo esto. Importante, ¿vale? Ahora mismo estar en el euro es, es perder dinero todos los días. Llevo meses diciéndolo. Eh... Estando en 1.12 o por ahí, ya 1.14, ya lo dije, que me pasaba todo a dólares, sea mucho sea poco, evidentemente yo soy pobre, pues es poco, pero el que tenga un pellizquito, ostras, es una pasta, eh, es una pasta, de, estamos hablando de un 17% de diferencial ahora mismo, en 100.000 euros son 17.000 euros, para que os hagáis una idea, así un poquito así. ...en una economía de alguien que de los de vosotros... ...que tenéis por ahí pedizcos súper interesantes, ¿no? Yo, como soy pobre, pues, pues no, no, no me llegan esos números... ...pero para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, es mucho dinero, mucho dinero. Esto era algo que quería explicar, ¿por qué? Porque el euro, evidentemente, va a seguir bajando. La Reserva Federal ya ha dicho que va a seguir subiendo tipos. Europa siempre va por detrás. Hasta que Europa alcance esos niveles... ...y unos niveles de equilibrio... Eh, va, va a seguir sufriendo bastante el euro además eh, todo lo que está pasando en Europa con la política que ahora lo vamos a ver, hace que el euro sufra más y se confíe menos en él con lo cual se invierta menos en el euro ¿vale? y se fuguen las fortunas al dólar eso de, no, el dólar va a desaparecer, lo van a matar bueno, pues a lo mejor resulta que hay otro bloque que hace una moneda y que entre ellos empiecen a intercambiar se intercambia menos en dólares pero cuidado que el dólar sabe sobrevivir muy bien que tiene eh, muchas herramientas pero esto no quiere decir que no vaya a morir de aquí a, yo qué sé, 20, 25, 30 años X, eh, no lo sabemos, no lo sabe nadie ¿Vale? pero vamos a ver qué pasa a lo largo de la siguiente década en función de eso, pues ya iremos viendo cosas, pero ya está la gente no, pasado mañana el dólar va a morir no tienen ni puta idea de lo que dicen. ¿vale? Pero ni puta idea. Ahí os he presentado una teoría de la conspiración, a ver si a alguien le gusta o, o no le gusta. Bueno, decía Balzac, las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y se quedan enredadas las pequeñitas. Y esto pasa, y pasa... Ya no con las moscas tan pequeñitas, también se quedan enredadas algunas un poquito más grandes. Vamos a verlo, eh, porque bueno, eh, ha habido alguien que me ha preguntado, eh, oye, esto que dijiste ayer de que Europa está echando a los países hacia un lado, ¿qué noticias hay? Vamos a ver una que creo que es increíble, es una de una sinvergonzonería, sea quien sea y, y, y, y gobierne quien gobierne que no es normal, ahora la vemos, y, y, y bueno, pues vamos a ver cómo nos están manipulando absolutamente todo, venga, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Si no lo has hecho, es un buen momento para hacerlo. Bueno, pues aquí hay una noticia que resume bastante un poquito lo que yo mmm, pienso al respecto, ¿vale? Von der Leyen amenaza la soberanía de Italia si gana Meloni. ¿Pero quién coño está tía para, para amenazar a nadie? Gane quien gane, porque un pueblo soberano elija a quien sea. Me da igual del color, yo no voy a, a entrar en si Meloni hace más, hace menos o hace tal, ¿vale? y dijo palabras textuales de ella, como es el caso de Hungría y Polonia, tenemos herramientas. Es decir, te podemos cerrar el grifo si no piensas como yo, si no actúas como yo, si no llevas esa chapita de la Agenda 2030 y haces lo que yo te diga, te voy a joder. Te voy a cerrar el grifo. Ahora bien, claro, con Polonia y con Hungría, bueno, pues lo que digo yo, ¿no? Son países, digamos, por así decirlo, ¿no? Del este más pegados a ese lado y que bueno, si nos los quitamos un poquito de encima eh, hacemos una frontera otra vez, como a mediados del siglo XX y hay un pasillo ahí de respeto con Rusia ¿os suenan estas cosas? y sobre todo si no haces lo que yo te digo y como yo te digo y no piensas lo que yo te digo te voy a cerrar el grifo y te voy a joder ahora claro, andado con Italia es que Italia ya no es tan pequeña sabes Italia ya no es Hungría cuidado y Meloni lo que pretende es, pues esas ayudas, dárselas a las empresas y a las familias. Para que aguanten. No sé, claro, es que eh, Border BorderLegend prefiere dárselo a chinguitos. Yo no sé qué es mejor, eh, a mí llamarme loco, pero a lo mejor eh, las ayudas de verdad es que tienen que llegar a las empresas y a las familias. A mí llamarme loco. A lo mejor no tienen que llegar a la banca o no tienen que llegar a los chiringuitos. Pero bueno, esté o no a favor de una cosa o de otra, ¿quién cojones este, esta hija de la gran puta, para decir y para intentar condicionar antes de unas elecciones el voto de un país? Ah, es que como mi marido ya lo tengo colocadito bien ahí. Es de flipar. Y esto está pasando delante de las narices de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Que me es indiferente. Si fuera de la otra izquierda, sería exactamente lo mismo. ¿Quién es esta desgraciada para decir nada y condicionar el voto de un país? Me parece brutal. Me parece increíble. Pero esto es lo que nos espera, si seguimos así. Y igual, sigue pasando... Eh, muy, ay, muy, muy en silencio, ¿no? Eh, el John Digital, que, que es una moneda que caduca, que pueden decidir si tú compras lo que puedas comprar o lo que no puedes comprar con ella, cuando la tengas y va a ir a tu nombre, como estos desgraciados hagan algo similar, se liará de Dios. O sea, yo no estoy dispuesto, ni mucho menos, a que me roben la vida. Ya bastante me han robado. Entonces, no sé, empezar a utilizar y seguir utilizando, por favor, el dinero en efectivo. Cuando utilicéis dinero fiat, utilizarlo en efectivo. Es el mejor consejo que creo que os puedo dar. Y bueno, pues si el que quiera que me haga caso y el que no, que beben por donde amargan los pepinos. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin. Tacatás, que está haciendo una cosas bastante interesantes. Bueno, para los VIP, dos cosas. Os he dejado un vídeo en el canal VIP, en la parte de vídeos, evidentemente, <ríe> esta mañana. Creo que es un vídeo interesante y que tenéis que, que ver. Eh, por otra parte, se están repartiendo los tokens HDI. Eh, quien tenga alguna incidencia, cualquier cosa... Esperar porque se irán repartiendo a lo largo de varios días. Esto no es una cuestión de dos días. Entonces, si alguien tiene alguna incidencia, pues que les mande un correo electrónico para ver qué incidencia es y solucionarla cuanto antes que nadie se le se le pase. Dicho esto, si hay algún cambio y no. Pues en la web están las cosas, ya que sé. A mí me pregunta mucha gente: ¿preguntarles a ellos? ¿Mandar un correo? ¿Qué pasó hasta la web? No me dais por culo a mí, que yo bastante tengo con lo mío. ¿Caro? Bueno, Bitcoin, ¿qué ha pasado a lo largo del día? Bueno, en una hora ha hecho algo interesante, ¿vale? Bueno, con la formación que tenía es pasar la media de 200. Lo ha intentado, lo manda abajo, lo ha intentado, lo ha vuelto a mandar abajo, lo está intentando otra vez y a ver si si le vuelve a mandar abajo a lo mejor ya es que no puede. Pero ¿con qué no puede? Vamos a irnos un poquito más adelante, ¿vale? La media de 50 en cuatro horas, ¿vale? Es importante. Si consigue pasarla, ¿cuál es el siguiente objetivo? Pues la zona de resistencia que tenemos. Bueno, vamos a ir máximo a máximo, ¿vale? Primero los 19.400 y después ya nos vamos a la zona de 19.600 aproximadamente. ¿Qué narices es esta línea roja de la zona de 19.600? Que no, que me está rompiendo ya la cabeza. Eh, por supuesto, el siguiente objetivo serían las siguientes medias, sobre todo la media de 100, pero viene descendente, la de 200 viene descendente, vienen aquí batalla. Pero bueno, esta línea roja de los 19.600 y pico, ¿qué narices es? Bueno, vamos a ponernos en diario, que es más importante. De momento esa zona, ¿vale? Es una zona pues, que intentaron romper, falsa ruptura, arriba, falsa ruptura, arriba, falsa ruptura, arriba. Ah, nos apoyamos, rompimos. Y enseguida la pasamos. Estamos otra vez ahora peleando pelea, pero peleando por debajo a ver si la pasamos. Pero, ¿qué interés tiene esa zona? Copón. Pues bueno, vamos a ver qué interés tiene esa zona. Porque a lo mejor resulta que es una zona de interés anterior. ¡Ay! ¡Vaya! Pues en esta zona, fijaros qué pasó. Resistencia, resistencia, resistencia, hasta que la pasamos y nos fuimos to the moon a los cuarenta y pico mil. Vale, pero anteriormente... Algo más importante, mucho más importante, por supuesto que sí. Y yo sé que bueno, la mayoría lo sabéis, pero por si acaso alguien se lo ha olvidado, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Máximos históricos anteriores, ¿vale? Es una zona que ha sido un soporte histórico y que ahora está actuando de resistencia, ¿vale? A ver, estamos en la zona perderla, perderla, perderla, lo que se dice perderla, pues todavía no la hemos perdido, y mucho menos eh, perderla con claridad, y en semana la hemos perdido, pregunto, vamos a ver, ostras, pues sí, lo perdimos la semana pasada, ¿qué quiere decir esto? a mi modo de ver, humilde siempre, ay, pues que si esta semana confirmamos, por debajo, eh, entonces ya estamos en el cagancho, ¿vale?, Ahora bien, ¿qué pasa? Que el viernes tenemos unos vencimientos de opciones importantes y a lo mejor resulta que podemos intentar volver a reconquistar la zona. Con lo cual podríamos empezar a entrar en una zona, pues en un canal paralelo, pues que estemos bastante tiempo ahí hasta que tengamos ese cisne negro que estamos todos esperando. Eh, que puede ser un cisne negro como tal y meter un pepinazo hacia abajo como pasó en el año 18, o puede ser que nos vayan comiendo la moral poquito a poquito. Y eso desgasta y desgasta muchísimo. Para evitar ese desgaste, es mejor tener, sobre todo, tener muy claro cuáles son tus objetivos eh, y qué vas a hacer con lo que tengas. Si quieres comprar más abajo, si no quieres comprar más abajo, si no hace falta estar todo el día delante de las pantallas, de verdad. Eso ya os lo digo. Os lo dice alguien que pasa bastante tiempo, pero yo tengo que comer. Vosotros ya sé que no coméis. Entonces, pues da igual. Entonces, está la cosa así, así. Eh, las noticias buenas, buenas, lo que se dice buenas, no son. Parece que, parece que, puede venir una noticia no tan mala de PIB en Estados Unidos. Ya lo veremos. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo se conforman todas estas cosas y si realmente en semanal podemos llegar al menos por lo menos, a intentar atacar la media de 200, que está ahora mismo en 23.497. Visto desde eh, el on chain los datos de la cadena y demás, eh, vuelvo a insistir, cuando ha habido una claudicación, que no es lo que decían el otro día que me estaban poniendo enfermo, pues aquí tenemos un toque de claudicación, aquí tenemos un toque de claudicación, aquí tenemos un toque de claudicación, es decir, esta línea moradita, ha sido la que nos ha indicado normalmente la claudicación de mercado ¿hemos llegado a ese punto? no no hemos llegado a ese punto el precio al que hemos comprado todos, estamos ahora mismo por debajo, vamos a hacer un zoom ese precio medio ¿vale? interesante, estamos por debajo, el precio medio está ahora mismo en 21.316 aproximadamente ¿vale? cada uno, cada, cada casa hace unos cálculos esto está en, en Google, a ver si bueno, ahora os lo, os lo pego, que el otro día me dije, os dije que os lo iba a pegar y no lo pegué. Eh, a ver si luego, ahora os pego el enlace debajo del vídeo. Entonces, si siempre, siempre, se ha tocado esta zona, que está en 15.650 aproximadamente ahora mismo, a lo mejor. Luego hay otro que es el precio delta ese precio delta está en 13.800 más o menos que cada vez se va acercando más a los 14.000 y evidentemente también a esta línea moradita está un poquito ahora mismo por debajo quizás sea esa zona de claudicación pero claro, tener en cuenta que nos encontramos en un punto y en un momento y en una zona sobre todo en un momento económico en el que Bitcoin no ha estado nunca ¿cumplirá como ese supuesto objetivo para el que está Bitcoin hecho? Yo creo que es muy temprano, ¿vale? Para mí no deja de ser y sigue siendo, todavía, y lo seguirá siendo durante bastante tiempo, un valor, un valor volátil, eh, con una idea muy bonita y todo lo que queráis, pero, pero un valor. Punto pelota. Ni es refugio de valor, ni nada, de ninguna de esas cosas. Que a lo mejor llega un punto en el que lo es y se convierte en ello, ¿vale? Pues cuando se convierta en ello ya lo veremos. Pero mmm, eso es fe y con la fe no comes ya os digo yo que no coméis vale. yo conozco mucha gente que con mucha fe, mucha fe, mucha fe ¿vale? está, fijaros está aquí arriba esperando en 65.000 a ver si consiguen ganar algo hasta los 75.000 que a lo mejor eso se produce posiblemente se produzca eh, dentro de dos años es decir, que en dos años no van a comer. Bueno, en dos años más, el año, más todo el tiempo que llevamos de caída. ¿vale? Entonces, eso de la fe está muy bien, es muy bonito, ¿vale? pero bueno, no, como comprenderéis, yo no lo veo. Por otra parte, el canal RSI que llevamos de diario, vale, pues bueno, está, está bien. Vamos a ver si, después de un toque a, a, a la línea de tendencia, otro toque a la línea de tendencia, de momento tenemos dos mínimos, Vamos a ampliarlo. Tenemos esta zona de mínimos, esta zona de mínimos, esta zona de mínimos. Esa que está intentando ir ascendente. A ver si llega otra vez a tocarla. Puede ser que la rompa. ¿Por qué no? Podemos tener un rebote fuerte. ¿Por qué no? ¿Vale? Por supuesto que sí. ¿Pero qué tiene que pasar para que cambie la tendencia? Pues que tenemos que romper. Para empezar, romper claramente esta línea de tendencia. Ya A día de hoy, esa línea de tendencia se encuentra en los 29.000. 900 aproximadamente. Es decir, a 10.000 dólares de distancia. ¿Quiere decir que Bitcoin no puede subir 10.000 dólares en muy poco tiempo cuando los puede bajar? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero eso no se produce en dos días. Y menos con una economía tan bollante como la que tenemos ahora mismo. Así que, paciencia con eso. Bien. Um, más cosas. Fijaros cómo está el euro, vamos a ponerlo, euro dólar, 0,96,16. Fijaros el castañazo que se está metiendo. vale De 0,99, la paridad que teníamos aquí, estábamos en paridad el día 20. Vamos a ampliarlo ¿vale? para que veáis lo que, lo que os digo con estas cosas. ¿vale? El día 20 de septiembre, o sea, hace seis días, estábamos en paridad. Ahora le perdemos un 4%. Es decir, si tú tenías mm, 1.000 euros... Ahora tienes un 4% menos, 960, más o menos, de poder adquisitivo. Eso no quiere decir que no tengas 1.000 euros, pero tu poder adquisitivo pues, ha bajado eso. 1.000 dólares que tuvieras, ahora si ahora con 961 dólares puedes comprar 1.000 dólares. Ostras, mola, ¿eh? Mola si estás en dólares, si estás en euros, no. Esto va a seguir bajando. Yo personalmente creo que sí. ¿Eso quiere decir que no puede tener rebotes? Pues claro, fijaros lo que está haciendo. Desde que empezó a bajar... ¿Recordáis lo que os digo yo siempre del comportamiento de Kripto Que lo que quiero decir es comportamiento de un mercado bajista. Yo caigo, plum, primer aviso, paso de 50 y caigo. Llego a 50, caigo, llego a 50, subo un poquito, caigo, llego a 50, caigo. paso un poquito de 50, caigo, paso un poquito de 50, caigo, llego a 50, caigo, llego a 50, caigo, llego a 50, caigo, llego a 50, caigo, llego a 50, caigo y si sigue llegando a 50 y caigo y si llego a 50 y caigo pues sigue haciendo estos dientes de sierra y sigue matando ¿sí? tan sencillo como eso ahora, ¿dónde tiene un soporte todo esto? tenemos que irnos a las semanas Dios mío, no tiene soporte guay, guay ¿por qué? porque estamos en mínimos históricos, señores o sea, se está yendo la economía muy a la mierda, no a la mierda, muy a la mierda. ¿Vale? Dicho esto, tenemos por, por otro lado el DXY, ese dólar index. ¿Dónde estamos? Por ahí. ¡Dio! Madre, disparado. ¿Dónde? ¿Se está yendo? Pues se está yendo estos máximos. ¿Llegará? Yo creo que sí. Vale. Cuando llegue a ellos, ¿tendrá un retroceso? Claro. ¿Recuperará un poquito el, el euro? Claro. Ya hemos visto que el euro está llegando a una sobreventa y él está en una sobrecompra, del dólar. ¿Vale? Entonces, al final, pues aquí se producirá otra vez una caída, igual que se produjo aquí, igual que se produjo aquí, ¿vale? y el, dólar el euro recuperará un poquito, pero este va a seguir su camino. De momento... No tiene visas de otra cosa. Porque la economía en la Unión Europea, y esto no se soluciona en este trimestre ni en el siguiente, no, no, no, no, no. Esto dura bastante más. Bastante más. Ojo al dato. ¿Y si no hay para esto, ¿va a haber para Bitcoin? Ahora bien yo estoy súper interesado y lo que más me mola eh, lo, que, lo, que, lo que más ahora mismo me, me está motivando más allá de que Bitcoin suba más o menos yo quiero que suba evidentemente eh, aquí a Machete y, y se vaya tú de, tú de Júpiter no tú de Moon ¿vale? pero eh, quiero saber en un periodo de crisis como es este cuál es el precio que le da el mercado a Bitcoin eso es lo que quiero saber, voy a quitar los dibujos para volver a mostrar otra cosa súper importante ¿qué es esa cosa tan importante? que vemos aquí en Binance pues es el volumen, que ha ido subiendo poco a poco pero pero, vamos a ver igual que hemos ido al índice del dólar vamos a ir al índice de Bitcoin que es el BLX ¿y qué nos dice? ¿cuál es la realidad que nos dice el volumen? bueno, pues sí, hemos subido un poquito de volumen pero tampoco para tirar cohetes. Volumen en este punto. Volumen en este punto de caída. Y bueno, pues aquí he ido poquito a poquito, muy despacito, subiendo. ¿vale? Hay change que más, change que menos, pero ahí está. Un poquito, poco a poco va subiendo, ¿vale? Lo vemos. Está bien, eso está bien. De hecho, aquí tenemos una franja verde bastante interesante. Vamos a ver si sigue así, pero pues de momento no tiene, no tiene esa pinta. Nos hace falta bastante más chicha. Fijaros. ...en el punto máximo RSI, que es este... ...¿vale? Este cuando llegamos a la zona de 42.000... ...fijaros el volumen... ...tremendo... ...no hay, na no hay nada a que se parezca... ...bueno, sí, en esta caída de mayo... ¿Vale? ¿Hay muchas noticias favorables a Bitcoin? Por supuesto que sí... ...¿hay noticias favorables a las criptomonedas? ...no tantas... ¿Vale? Entonces... ...mi humilde opinión es invertirlo justito en altcoins. Yo sé, de verdad, que las altcoins, eh, ya sabéis que yo no me gustan este demasiado, ya lo sabéis. Sé que un altcoin cuando se dispara te da muchísimo dinero, pero cualquier nota regulatoria, cualquier cosa, se la cepilla, ¿vale? Este apoyo que hubo aquí con este techo, aquí un techo otro techo, bajo un techo, cayó un poquito más arriba, que es donde ya hemos tocado anteriormente y salimos disparados, creo que es una zona súper importante, y el día que rompamos esta zona, veremos los mínimos mientras no rompamos esa zona, no vamos a ver mínimos y mientras no rompamos esa zona para mí esa zona es la más importante que hay ahora mismo Más allá de esto analizar altcoins, analizar eh, otras cosas, me parece que no va a ningún sitio no va a ningún sitio porque no, no es la realidad. La realidad está aquí, está con Ethereum también, que hoy está haciendo una vela muy buena. Si abraza toda esta zona, pues a ver si consigue hacer un impulso hasta la zona de 1.500. Yo creo que 50% del canal, 1.400, es bastante probable. Ya de ahí a romper, yo no creo que llegase a la parte superior del canal, y sin embargo sí creo que la media de 100... ¿Vale? que aquí está bajando como una mala bestia... ...vale, en la zona de 1.500... ...podría, podría tocarla... ¿Vale? si el mercado sigue bien el total market... ...vale, se ha portado bastante bien hoy... ...pero igual, la línea de tendencia de que la perdimos... ...lo único que está haciendo es un intento de pullback... ...y mantenerse aquí una, una banderita... ...¿qué pasa eh, con este tipo de dibujos? ...y lo hemos visto muchas veces... ...caemos, tonteamos, intentamos subir... ...caemos, tonteamos, intentamos subir caemos, tonteamos, y esto es un mercado bajista, y esto es así, y mientras no vayamos superando, tenemos mínimos descendentes, max, máximos descendentes, mientras no superemos eso, no vamos a ningún lado, la dominancia de Bitcoin, mucho cuidado, porque vuelve otra vez a la carga y volverá a subir, y a mí no me cabe la menor duda de que volverá a la parte superior, fulminándose a muchísimas altcoins, muchísimas, Hoy, precisamente, hablábamos de en, la, en el Discord de. Oye, pues vamos a mandar un correo electrónico a la gente de HDI para que no lo saquen a mercado hasta que no el mercado no esté o no parezca que vaya a empezar un bullrun. No sea que lo saquen antes y se nos vaya toda la mierda. ¿Qué puede pasar? Entonces, no sé. Todo esto es complicado. Esta subida, tenemos una parada luego tocará una subida, otra parada, una subida, una parada, es cuando empieza a subir la dominancia, puede hacer bastante pupa. El oro, fijaros que yo había trazado esta línea y lo está rompiendo hoy. Ya veremos cómo termina, ¿no? Pero, juego hasta el oro, este por eso me salí, porque veo que se va a los 1500, y no... Es pues una tontería estar ahí. vale Hay momentos en los que no se salva el pellejo, ya avisé de eso en diciembre, pero ahora no es momento, pues fuera. En cuanto a las altcoins, eh, tenemos en el lado negativo, bueno, los cortos de, de Bitcoin que están cayendo, eso es bueno, llegaron al 50% del canal, tontearon ahí, no han podido, bueno, pues me voy para abajo, se apoyan en medias, vamos a ver si esto es un mínimo, aquí hizo uno, aquí hizo otro, y empieza a seguir subiendo, o se nos va abajo y seguimos subiendo con Bitcoin, sería bastante bueno. Vale, es un poco lo que buscamos, ¿no? Para que no vamos a engañar, lo que buscamos es que Bitcoin suba el resto de, bueno, pues hay un poquito de sangre en cuanto a las altcoins y en el lado positivo Luna, Classic, PUSD, Luna Classic, bueno, en general Luna Classic, yo creo que la gente la gente no aprende, es algo que, que yo no acabo de entender, pero bueno, ahí está, no tenemos por qué entender, es una realidad, es pues que la gente sigue, sigue teniendo, mucha gente que sigue ahí pensando que los duendes existen y esas cosas, bueno, pues, pues oye, Luna ha hecho millonarios, sobre todo al que se llevó la pasta, ¿no? pero bueno, ANC, EG, TLM, 12% DID, 12%, ¿vale? LSS, un 10%, DOM un 1077, muy buen proyecto, A mí me gusta, no quiere decir que vaya a salir adelante ni mucho menos, pero bueno, está ahí. Iota 10%, despertando el monstruo. Mir 10%. O sea que hay cosas muy, muy, muy, muy, muy buenas. Walton Chain, un 7%, Bit2Me. Empresa española, a tope, full. yo Me alegro, a ver, que sea eh, lo que sea, pero bueno, pues que, que salgan adelante, oye. Y hay unas pocas, sacando ahí un poco de, de beneficios, está bastante bien. Vamos a ver cómo evoluciona, pero, por ejemplo, si vemos Bit2Me, veis cómo está intentando ya llegar a una zona de... se va a desgastar. A ver si consigue, por lo menos, acercarse de momento, a ver si toca este máximo relativo y se va a la media de 200, bueno, pues estaría bastante bien. ANKR, fijaros si sí tiene recorrido tiene bastante recorrido pero claro, toca abajo, toca arriba y no ha vuelto a tocar abajo, a lo mejor esto sigue cayendo poquito a poquito hasta tocar otra vez ese suelo no lo sabemos, depende de cómo vaya el mercado pero si, y, si Bitcoin se extiende un poquito y se tira el rollo, pues a lo mejor resulta que, que hacemos algo Solana, que la gente pregunta bastante por sonada. Solana bueno, pues ahí está, sigue vivo Solana, no se lo han cargado la o sea, gente decía, va a morir Solana. No sé, tiene demasiados apoyos como para morir. Es el invierno y los mercados bajistas son muy duros. Y bueno, de momento está entre las dos zonas que tenemos marcadas. Buenas son cualquier caída a esta zona. 20, 20 dólares, ostras, yo creo que es una compra fantástica, vamos a ver si en este tiempo cae y vuelve a tocar arriba y empezamos ahí a juguetear un poquito. Depende de lo que hagan, pase en los mercados, pero lo que os digo, yo claudicación en los mercados no he visto por ningún sitio. Creo que es más probable que generen otro FOMO, fijaros cómo este canal en el que está Solana Ahí va. Este, este, este, ese no era lo que yo quería ver. Tocar, ¿vale? Era este. ¿Vale? Vamos a ver qué narices quiere hacer. Este va ahí, más abierto. Más o menos, ¿eh? A grosso modo. Eh, no tengo ni idea, pero si se viene a la parte baja y si luego se da a la parte alta. Ahí. Para hacer una claudicación, normalmente es como cuando estamos, lo digo, no siempre, ¿no? Saltamos encima de la madera. Eh, bueno, saltamos encima de la madera y cuanto más saltos pegamos encima más la debilitamos y al final parte y nos metemos un ostión pero ¿qué pasa cuando vemos que no se rompe y no se rompe y no se rompe? pegamos un salto más fuerte y caemos con más fuerza y al final rompemos pues aquí yo creo personalmente creo que Bitcoin y todas las criptos en general tienen que pegar un salto más fuerte y caer para romper y me parece que eso es lo que va a hacer algo, algo así va a hacer ¿Qué es poco a poco? Bueno, pues nos desagraremos poco a poco. Personalmente, prefiero guardar, como digo siempre, invierto con cautela, guardo liquidez, por poquita que sea, 50 pavetes, 100 pavetes. Y sobre todo, sobre todo, que la paciencia nos acompañe a todos, porque falta nos va a hacer. Hasta la siguiente.